Eh, vale. Vamos a reparar el escape y lo primero que hacemos es comprobar qué material es. Vemos que el man le atrae, por lo tanto es ferrítico, no es inoxidable. Aunque yo voy a usar material de aporte de acero inoxidable. ¿Por qué? Pues porque se comporta muy bien con las ondas. Frío. no he puesto que salga, como como se ve sí. empezamos avanzamos desde el punto y vamos a ir soldando hacia el grano voy a bajar un poco la intensidad Que tiene menos intensidad, se controla mejor, La a un lado, al otro. El problema de soldar esto es que como estamos encima de otro cordón, pues hay suciedad que va apareciendo. Vamos arriba, cortamos. A ver, Vamos. No lo muevas, porque entonces se me, me toca. trate todo lo que puedas al cordón. ¿Estás grabando? No. Sí. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar por encima del primer trozo que hemos hecho con más intensidad ¿para qué? Para que quede un poco más plana el cordón y quede todo por igual. Esto nos lo permite el TIG. ¿Por qué? Porque por un lado va el arco eléctrico vamos a decir, calentando, y luego por el otro lado va la aportación que es manual, entonces, si yo no aporto, pues puedo estirar el cuerpo, ¿vale? Corta, ya, si quieres. estás. Vemos que desde aquí hasta aquí, que estaba más abultado, lo que hemos hecho ahora ha sido estirarle sin necesidad de aportar material solamente calentando y hemos moldeado un poco más el... para que sea todo se pilla bien se limpia se verifica y